Bueno, volvemos a la realidad de la provincia de Mendoza para contar algo que ha conmocionado al departamento de Tupungato en pleno y a la provincia con la muerte de un eh, dirigente del fútbol de la zona y mm, casi que se inscribe y no dentro de lo que es la información deportiva porque ya pasa a un hecho policial muy, pero muy grave con la escalada de violencia que se da otra vez en lo relativo a un evento que debiera ser una fiesta, ¿no? Claro, este dirigente intentaba pacificar... A dos hinchadas, en el medio muere, hay tres personas hasta el momento identificadas por ser los protagonistas de los incidentes en un partido por la liga de Tupungato que ha dejado como el... Triste saldo este dirigente sin vida. La víctima, Vicente Sabino Gatica, de 54 años, que era el vicepresidente del club Arboleda. Mati, ¿querés agregar vos algo respecto justamente de esta persona antes de que escuchemos los testimonios que pudiste obtener esta mañana? Una persona muy querida, muy conocida en la zona de la Arboleda, que es una barriada allí cerquita a, a la salida hacia Zapata, eh, en Tupungato. Un hombre que justamente hacía mucho por, por su club, la Arboleda, no había mucha gente. Como son generalmente los clubes de barrio. De barrio, pero aparte no había mucha gente porque si bien habían 300 personas, 400. Eran seis los que eh, estaban haciendo incidentes eh, de parte de, de una de las facciones. Este, claro. Y, y lo curioso es también que él se mete porque dice: Bueno, yo voy a ir y voy a calmar todo. Cuando me vean, se van a calmar los de la arboleda y no van a, no van a interceder. El tema es que había. Una persona de seguridad, porque no había policía en el partido, había una persona de seguridad que se encargaba de custodiar el tema de los árbitros, nada más. Lo que Entonces, pasa que es que tampoco estás esperando que en un club ahí de barrio entre prácticamente vecinos, porque sí, se en conocen Sí, las departamentales, que no, no iba a pasar. Él se mete en el medio y le dan un piedrazo en la cabeza. Él se mete en el medio y le dan un piedrazo en la cabeza, dos piedrazos, dos uno piedras. en el hombro y otro en la cabeza. Pero el dato más importante que ha trascendido en las últimas horas y que lo terminaba de dar su hijo Franco, es que los que le terminan dando el piedrazo son del propio club, son de la arboleda. Fíjate vos ¿no cómo la escalada por... de violencia, claro. en definitiva, no, no saben a quién le terminan pegando. Los enceguece, porque no saben si fue porque lo desconocieron, porque este, se equivocaron, los agresores viven detrás de la casa de Vicente. Eh, obviamente que piden justicia, pero se da una situación... Que eh, conocen a las personas que lo atacan. Claro, muy rara porque los propios hinchas son los que terminan dándole los piedrazos que después le provocan la muerte. Hablaste vos con Franco Gatica. El hijo que trabaja en el ejército y que fue quien les, eh, le realizó las maniobras de RCP a su papá porque estaba con pulso pero sin respiración. Claro. Lo logra volver eh, a, a que pueda respirar, pero ya después cuando llega al hospital no, no soporta justamente los efectos de, del piedrazo. Vamos a escuchar ese testimonio y también lo que decía esta mañana el ministro de Seguridad, Raúl Lebrino. Mi papá todavía estaba adentro, cuando yo y mi hermano salimos para afuera, para, pero no podíamos ingresar porque estaban en muchas piernas, una lluvia y mira, era impresionante. Y era galla y, y se lo escapa, Es como que salió corriendo entre medio de nosotros, porque sabían que lo íbamos a frenar, pero automáticamente fue. Él pensando que la, los de la arbolea lo iban, se iban a calmar cuando lo veían a él, Recibió un golpe en el lado izquierdo. Una piedra grande que lo alcanza uh -huh. a ver yo cuando llego, yo cuando quiero llegar, no me dejan llevar mismas piedras cuando se sigue otro en la cabeza. Y ahí cae desplomado al lado, del lado derecho de la calle, en una sequía. Allá de ahí. Yo automáticamente me, me calmé y agarré y llego al lado de, de mi papá, el lado SCP, porque en primeros signos y tal, solamente tenía pulso, no se aspiraba. Uh -huh. Hago el SCP, estuve 40, casi 40 minutos haciendo el SCP hasta que llegó la ambulancia. Hasta ahí estaba respirando, pero cuando yo tomo el primer contacto con él, no respiraba Bueno, ahí hago el SCP, él vuelve, como que vuelve a respirar de nuevo. Y yo digo, bueno, se haga aturdido. Resulta que no, que llega al hospital y tú a los 20 minutos del día 29, me eh, informan que fallece. Pero... lo. Ahora estamos pegando la, la autopsia para ver si fue por el golpe en la cabeza o en el pecho. Uh -huh. Porque se desplomó de una manera que, que no se entró más nada. Pero tenía un golpe en la cabeza, tenía un machucón uh -huh. en el sector del centro de la cabeza y, y el golpe en la izquierda. ¿Y los agresores, Franco, qué se llama? Eh, los agresores, mi hermano vio, vio que le pegó, vio que son la misma hinchada la golea o sea, los que mentían con el bombo, los que mi papá peleaba todos los días. Eh, el poder que entraran gratis para que metieran ruido para los hinchas, que motivaran a los hinchas. Mi papá peleaba que le dieran la entrada gratis, querían comprar eh, instrumentos, porque es algo en una cancha. Y mm, siempre peleaba mi viejo por Y acá en el barrio, en donde sea, siempre la juventud estuvo bueno, Mi papá se juntaba con todo el mundo. Pero los que y le tiraron los pedazos son de la... Misma arbolera. Yo sé que el pedazo capaz no fue para él, no, no, o capaz que ellos se confundieron pensando que era uno de ellos. Y bueno, ahí otro, mi hermano, uno de mis hermanos, lo vio patente quién fue, lo, lo pilló. Sucedió a 90, 100 metros luego que había terminado el espectáculo. En realidad eran pocas personas. Eh, hubo una discusión entre distintos grupos. Se arrojaron piedras únicamente. Y en una de las piedras, bueno, impacta este, en una de las personas que lamentablemente luego fallece. Se va a hacer la necropsia correspondiente para determinar si es producto del golpe o de un paro cardíaco, sí están identificadas las personas. O sea, ¿Cuántas personas habría identificado? Mire, en principio me han señalado que son tres personas, pero se está investigando a través de fiscalía.